Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para el señor ministro de Interior. Pregunta doña Idoya Villanueva. Tiene la palabra su señoría. Buenas tardes, señor ministro. Usted conoce bien que el conflicto y las reivindicaciones justas del colectivo examinador de tráfico y la DGT vienen de lejos, del 2008. Parece que en 2015 se llegó a un acuerdo bajo su ministerio y que el Gobierno está incumpliendo. Llevamos cinco meses de huelga, de huelga sostenida sin ningún tipo de solución, cronificando así el incumplimiento, repercutiendo en la capacidad recaudatoria de las arcas públicas y ahondando en los múltiples inconvenientes que esto genera para la ciudadanía incapaz de examinarse en tiempo informe. Hay algo que le tengo que reconocer a usted y a su ministerio y es la capacidad de poner a todo el mundo de acuerdo en contra de algo totalmente sin sentido. Ante esta pasividad, la mayoría de grupos políticos han llegado al acuerdo de apoyar en presupuestos de 2018 el complemento específico que se necesita para resolver esta situación. Le pregunto, señor ministro, ¿qué ha hecho usted y qué va a hacer el ministerio para desbloquear esta situación? ¿Van a dar respuesta a la última propuesta presentada por el Comité a principios de diciembre? Por otro lado, como senadora autonómica de Navarra, Necesito alertar, alertarle de la grave situación que vive nuestra comunidad y pedirle su compromiso al respecto. En Navarra, con una población de 640.000 habitantes, hemos pasado de tener 10 examinadores a 2,5 examinadores. Contamos con un ratio de 0,5 por cada 100.000 habitantes eh, frente al 1,6 que tiene el resto del Estado. Las tasas para para examinarse son las mismas en todo el Estado y debería de ser el mismo el servicio para toda la ciudadanía dentro del país. Hemos tenido 2.273 pruebas menos en 2017. El sector de formación vial ha perdido entre 700.000 y un millón de euros solo en Navarra con sus correspondientes despidos. y Ahora mismo se están dando las examinaciones cada tres meses. Señor ministro. Muchos usuarios tienen que cambiar de comunidad autónoma porque no pueden presentarse a oposiciones o a puestos de trabajo que exigen del carnet. No es posible planificar y el retraso hace que se examinen mucho tiempo después de haber acabado las clases prácticas, por lo cual hay un consecuente aumento de exámenes fallidos, un consecuente aumento del precio de los exámenes y eh, la inseguridad que esto provoca en los nuevos conductores le pido, señor ministro, le solicito hoy su compromiso para terminar con este agravio comparativo. Han anunciado una nueva OPE en diciembre, que no han sacado todavía, y le solicitamos que en esta nueva OPE se vuelva a incorporar los examinadores necesarios en Navarra para cubrir otra vez las diez plazas que tenían hace diez años. Muchas gracias. Muchas gracias, Villanueva. señor ministro. Muchas gracias. La verdad que ha venido usted a describir un panorama totalmente gris, me debería decir que prácticamente negro, pero es usted el que lo está viendo. Mire, este Gobierno ha venido preocupándose mucho para resolver este problema. Han sido múltiples las reuniones, muchas las ofertas que se han hecho y muchas las soluciones y las mejoras desde el punto de vista desde profesional a también desde el punto de vista económico que han tenido los distintos funcionarios. Han sido muchos los avances, pero desde luego si hay quien no tiene ganas de buscar una solución, difícilmente se puede alcanzar. Mire, señoría, se llegó a un acuerdo, usted lo ha dicho que viene desde muy lejos, se llegó a un acuerdo el 28 de octubre del 2015. Los cuatro puntos que están en el acuerdo, los cuatro puntos los ha cumplido el Gobierno al que, del que hoy formo parte. Han sido muchas las mejoras que hemos aprobado. Subida de hasta el 40% del importe mensual de la productividad, señoría. La creación de la especialidad de tráfico, como nos habíamos comprometido en el año 2015. Un plan de promoción interna con la convocatoria de 435 plazas, que ya es una realidad, mejoras económicas que incluyen un incremento medio anual del sueldo de más de 1.500 euros, mejoran los trienios y la pensión de jubilación en una cuantía de más de 5.000 euros, señorías. Y, además, en la última reunión mantenida se aprobó un plan de productividad adicional dedicado a incrementar la productividad, sobre todo, del área de los exámenes. Esto ha supuesto también que vayan a cobrar 125 euros mensuales más que se suman a la que ya estaban disponiendo en cuanto a productividad por objetivo. En definitiva, hemos adoptado medidas, señorías, seguimos negociando y se está incrementando el personal examinador y, además, estamos mejorando las condiciones laborales y salariales. Por tanto, el Gobierno está cumpliendo rigurosamente con sus compromisos. Y usted ha venido aquí a contar medias verdades. Y por eso le quiero decir que hay quien no está poniendo absolutamente nada de su parte. He de decirle en cuanto a Navarra que, curiosamente, hoy día lo que se encuentra en Navarra son cuatro examinadores más. Así que no sé de dónde ha podido usted obtener eso, esa, esa cifra que usted me da. Sí, usted dice que no, pero lo único que le puedo decir es que es rigurosamente. ¿Se han aumentado las autoescuelas o no? ¿No se han aumentado las autoescuelas? Pues se han aumentado en Navarra cuatro autoescuelas más. Es verdad que en el resto de España ha habido algunas autoescuelas que han cerrado, pero precisamente en su comunidad autónoma se han incrementado el número de autoescuelas. Será porque la cosa está funcionando, señoría? Mire, le voy a decir una cosa. Hay algo que es fundamental. Hoy, hoy acaba de dictarse una resolución por la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha desestimado la pretensión de la suspensión cautelar que habían hecho los que habían convocado la huelga, esos examinadores que la habían convocado y que estaban en contra de los servicios mínimos, porque la Audiencia Nacional lo considera ajustado y porque entiende que de no eh, aplicarse ese 50% de servicios mínimos, estaríamos dando lugar, señoría, a un grave perjuicio económico a los intereses generales de todos aquellos que quieren examinarse y también a de terminando, todos aquellos señor que ministro. Termino, señor presidente. Muchas gracias, pero mire, para terminar le diré, que tan solo se han suspendido el 20% de las pruebas de carácter práctico, porque el 100% de las teóricas, esas se han celebrado. Así que usted está falseando totalmente los datos, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Villanueva. Señor ministro, yo le invito cuando quiera a que venga a Navarra y a conocer la realidad. No son cuatro examinadores, son 2,5 los que están en efectivo trabajando en la comunidad. No lo digo yo, lo dicen los colectivos, lo dicen las autoescuelas, lo dice el Parlamento de Navarra, lo dice el Gobierno, que así se lo está a usted trasladando. Y muy simple, muy simple señor ministro, lo que no puede hacer un, un ministerio es eh, ignorar un problema... O no hacer absolutamente nada. El problema existe, hay una huelga desde hace cinco meses, existe, hay una huelga desde hace cinco meses vale, y yo solo llevo a una señoría. conclusión y termino. O usted no quiere resolverlo o no sabe cómo hacerlo. Y respecto a Navarra, muy sencillo. Si no sabe cómo resolverlo, transfiera las competencias que ya hablaremos nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Villa. Nueva pregunta de don...